Gracias, eh, presidente. Eh, buenos días, eh, señorías. Mi grupo parlamentario eh, ha cogido con interés esta moción porque creo que va en la dirección eh, correcta de intentar mejorar las condiciones del transporte por mercancías de mercancías por, por carretera. Sí, es verdad que, como ha dicho la, la senadora Castel, estamos eh, esperando la transaccional, pero ya avanzo que, bueno, que en principio votaremos a, a favor, más pendientes de, en todo caso, de revisar esa, esa transaccional. Bien, en todo caso, como también se ha afirmado en varias ocasiones, es un debate amplio, un debate que todavía eh, no está demasiado aterrizado y que, por lo, y por lo tanto, quedan, ¿no? quedan cuestiones a aclarar y a concretar. En ese sentido. Tenemos esperanzas de que el nuevo eh, Gobierno, surgido de la moción de censura que aprobó mi grupo parlamentario, sobre todo cambie de una manera drástica eh, la postura que defendía el Partido Popular junto con el Partido Popular Europeo y junto con países de la Europa del Este como Polonia o como Ucrania, porque creemos que iba en una dirección no correcta, que era muy desafortunada en la medida en la que afectaba de manera lesiva a los derechos de los trabajadores y no solo a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, sino también afectaba gravemente la competitividad de las, de las llamadas empresas Buzón, que básicamente lo que hacen y lo que siguen haciendo es dumping social. Era una postura que, por ejemplo, afectaba derechos básicos a, al derecho al descanso de los trabajadores y de las trabajadoras al pasar de dos a tres semanas el, el tiempo en el que los trabajadores pueden tomarse ese periodo de descanso o pasar de tres días en dos semanas a dos días en tres semanas, con lo cual los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a su descanso y eso es lo primero que tenemos que defender o, por ejemplo, que el sábado volviera a ser un día laborable. bien En definitiva, esperamos que el Grupo y el Gobierno socialista avance por otros derroteros y por lo tanto tenga en cuenta los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y también cuide, cuide especialmente las empresas españolas. Bien, También se ha hablado aquí de transposiciones y de cumplimiento de reglamentos. Por lo tanto, también urgimos al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia en relación a las normas del tema que estamos tratando. No queremos que siempre España haga ese papelón que seamos siempre el Estado que incumple de una manera reiterada toda esa eh, jurisprudencia y sentencias de los tribunales eh, europeos. Por ejemplo, podríamos hacer alusión a la sentencia que, que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este mismo verano, el 25 de julio, por no dar cumplimiento a una sentencia del 2011 en relación, en este caso, a un tema distinto a colectores y tratamiento de aguas eh, residuales urbanas. No habíamos cumplido en casi 50 aglomeraciones urbanas. Eh, más adelante se sigue que sin cumplir en una veintena de ellas. ¿Y cuál es el resultado? El resultado para ahora mismo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha impuesto una multa, una multa por la friolera suma de más o menos 12 millones de euros, como asimismo una multa coercitiva de otros 11 millones de euros por cada semestre de retraso. En ese sentido, una llamada de atención al Gobierno socialista para que sea un poco más responsable y que para que principalmente cumpla con, con sus responsabilidades. Bien, también, por terminar, otro tema eh, respecto a la agilización y a la simplificación de los trámites burocráticos. Por supuesto, estamos de acuerdo, pero, en ese sentido, también otra llamada de atención al Partido y al Gobierno eh, Socialista, porque ha retrasado, ha retrasado la puesta en marcha del Real Decreto León 11-2018 y demora la entrada en vigor de la Administración Electrónica Digital a el 2018. 2020. Por lo tanto, eh, como todos sabemos, ha recibido la unánime crítica de la doctrina administrativista y las excusas que ha dado son solo excusas. Por lo tanto, ahí también le pedimos un poco más de responsabilidad y de atención. Sin más, gracias.